la semana pasada vimos el proceso de automatización utilizando las acciones en Photoshop CS6 tomamos como ejemplo lo que es una técnica muy usada en el cine el green screen o el chroma key que es una técnica bien interesante que permite remover lo que son el, digamos la parte verde de un clip de un video y entonces se le puede poner otro fondo, de acuerdo a la escena que se pida. Estas son las fotos en robo crudo y ya con las acciones a todas se le removió el fondo. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los dataset o conjuntos de datos. Los datasets son bastante importantes y nos van a permitir, digamos, crear múltiples documentos a partir de uno como referencia. Les pongo este ejemplo de nuestra empresa Falta de Creatividad, empresa que se dedica a la realización de fotografía escolar. Nosotros trabajamos anuales con muchos colegios, con cientos de colegios y Trabajamos lo que son los recuerdos escolares y las graduaciones infantiles. Ahora bien, cada foto que uno le toma a un niño de un colegio X tiene el mismo patrón, el mismo diseño. Sería un poquito canzón y largo crear varios archivos cuando es un mismo diseño. Entonces, ahí que entra la parte de los dataset o conjunto de datos ya que a partir de un solo diseño nosotros podemos crear los archivos necesarios vamos a ver acá miramos este ejemplo y vemos que todos esos archivos son creados a través de este archivo base que tenemos acá bien así que vamos a explicar ahora el proceso de cómo hacerlo bien antes de trabajar en este proceso interesante de automatización es bueno crear lo que es una base de datos la base de datos se va a crear a partir de estas dos variables curso y niño Que esta va a ser las dos capas que van a variar entonces la base de datos creada es esta se puede crear directamente en un documento de texto es más fácil ser blog de notas o también se puede crear el microsoft excel cómo funciona esto ven acá esto me indica de que los archivos nuevos que se van a crear van a tomar lo que son estos datos los datos de los archivos en PCD que tenemos acá así como también la variable curso, recuerden que estas dos variables que vemos acá, son esta que aquí tenemos, curso y niño, lo que quiere decir que se van a generar 20 documentos nuevos, con las 20 fotos de los niños, cada niño va a tener un curso diferente, entonces, para eso hay que crear este, este proceso, vamos a ver ahora cómo podemos acceder a esta opción. Ok, entonces empezamos el proceso. Quedamos el menú, imagen o imagen. La opción variables, definir o define. ¿Qué es esto que está acá? Aquí tenemos la capa o ley, el curso. Por cual esta capa va a ser cambiada por la variable curso. Es la variable que se encuentra en nuestro documento de texto. Esta que está acá. Bien, entonces esto es lo que vamos a poner en Photoshop. La segunda capa que va a cambiar es la capa niño. Buscamos acá entonces la capa niño. Y esta se va a cambiar porque por la variable niño que es la misma, que está acá. Bien. Curso niño, niño curso, curso niño. Ok. Luego de esto le damos a opciones o siguientes. Y aquí vamos a importar nuestro archivo, nuestra base de datos, que es un documento de texto. Le damos a aquí yo la tengo elegida, pero le damos a, a, a hacer el file en caso de que no y Seleccionamos lo que es esta variable y le damos a cargar y luego a OK. OK. ¿Y qué no ha generado esto? Vamos a otra vez, otra vez a imagen y vamos a ver lo que son los datasets ya aplicados. ¿Y qué vemos acá? Bueno, que se han creado 21 datasets o conjunto de datos. Sí. Uno elige uno, vamos a ver este, le damos a un preview. Vamos a ver que qué ha cambiado la imagen, el archivo PCD que teníamos de manera previa y también cambió el nombre o la variable de texto. Entonces, ya para acabar, si usted quiere, le da archivo, exportar y exporta estos conjuntos de datos como archivos elige folder y le da a exportar y que es lo que hará el programa que está creando 21 nuevos archivos en formato PCB a partir de un documento base y al final que yo lo tengo aquí almacenado Vamos a verlo. Sería esto. Estos 20 archivos, o 21 perdón, que se han, han creado a partir de un documento base. Entonces, les animo a todos a que utilicen los datasets o conjunto de datos en Photoshop CS6. Los datos son muy importantes y nos permiten hacer incluso eh, un conjunto de archivos un poquito más complejo como es el caso de lo que son los carnets, veamos este ejemplo, ya para terminar con esta unidad, supongamos que yo quiero crearle estos calnets. estos calnets tienen más información, es decir que tienen una foto, tienen el nombre, tienen cédula, cargo, y tipo de sangre. ¿Cuál es el proceso? Es el mismo con el cual se creó los archivos de las fotos escolares. Creamos una base de datos. En este caso yo la creé en Excel eh, porque me permite trabajar más organizado. Pero es lo mismo, es igual. Entonces una vez que yo tengo ya las fotos que aquí están, el nombre el cargo, el miembro. Yo simplemente le doy a esto archivo y lo guardo como un documento de texto. Recomendable lo que es la opción texto delimitado por tabulaciones porque separa cada variable y tiene la extensión .txt. Una vez de esto el proceso es igual y ya nos va a crear lo que es los archivos a partir de un documento base la tarea de este tema está subida a nuestra plataforma educativa edmodo.com tiene una semana para hacerla y ante cualquier duda o pregunta que ustedes les surta les he solto a que repasen y vean este video tutorial y también que se comuniquen con nosotros a través de los grupos creados en Facebook y en Twitter. Ha sido todo por hoy. Gracias estudiante y Dios le bendiga mucho.